Son tus perfumes mujer, Los que me ya, Los que me ya. amigos, les habla su cantautor Carlos Mejía Godoy Aquí estoy con todo el júbilo de mi corazón anunciándoles a los sevillanos y especialmente a los nicaragüenses que viven en esa preciosa y entrañable ciudad situada a orillas del Guadalquivir Allá estaremos el día 3 de noviembre en un gran concierto solidario por Nicaragua, entonando Son tus mujeres, el Cristo de Palacahuina, los cantos de la misa campesina y todo ese repertorio de los años 80. Así es que apunten en su agenda. 3 de noviembre en Sevilla. Son tus mujeres. Tus labios, pétalos, señor. Como me soriperia, como me sorhiperia, tus labios pétalos de en... flor.